Check, check, check. Chica fábrica. La fábrica es un invento de, de Marta. Es un personaje sacado de la manga. En un día que estaba haciendo algún bricolaje en casa, me puse el pañuelo. Me miré al espejo, me gustó estéticamente. Recordé a Rosy la remachadora, el icono de la mujer trabajadora. Me volví lo con la electrónica y se convirtió en un proyecto en solitario con electrónica visuales a tiempo real. Realmente el espectáculo está ensayado, está concebido eh, como que, o sea, con los vídeos como acompañamiento de, de, de, la, de la música. Igual que tú haces una película y te imaginas la música como banda sonora que, que acompaña esa imagen, yo es al revés, lo mío es al revés. He hecho una música que en mi cabeza ya tengo la banda visual, por llamarlo de alguna manera, que quisiera que acompañase o que reforzase lo que quiero expresar con esa canción. Me gusta mucho el, el vídeo a tiempo real, me gusta mucho que yo haga un concierto y las imágenes no estén editadas. Me gusta que yo no le dé al play y que salgan unos vídeos preciosos y maravillosos eh, con un montón de horas de curro. Me gusta que equivocarme, me gusta esa, esa adrenalina que te da el que la música, el vídeo, la voz, todo está cociéndose en directo y que en cualquier momento pueda haber un fallo. Como vi yo y Ok, estoy ahora de artista residente en el manicomio VJ House y estoy muy emocionada con este proyecto. Estoy haciendo, llevo la programación de Obsessions, que es un espacio donde artistas pueden eh, conocerse, realizar trabajos juntos, improvisar. Y bueno, estoy muy emocionada, el proyecto y, y el manicomio acaban de arrancar con mucha fuerza y con muchas ganas y, y espero que tengamos un futuro muy grande, así prometedor.